Una de las imágenes más compartidas durante el eclipse de este 21 de agosto eh, no fue propiamente la de la gente observando al eclipse, sino que eh, muchos estadounidenses aprovecharon para compartir en el hashtag que fue Trend Topic Global, lo sigue siendo además. Para compartir esta imagen que dice, querido Dios, si tú quieres que destituyamos a Trump, danos una señal, por ejemplo que se oculta el sol en cualquier momento de esta semana, gracias a todos los americanos. Y en efecto, aquí en lo que sigue hicimos un mapa, eh, capturamos 7000 tweets con la etiqueta Eclipse, Eclipse se escribe igual en inglés y español, y luego hicimos que cuando pasas el cursor, pues puedas ver las imágenes que se han compartido, lo, lo pueden utilizar aquí, les vamos a dejar el link a la, a la página del mapa. Y eh, para, para nuestra sorpresa, pensábamos que iban a ser pues, las fotos ¿no? de, de la gente observando el, el eclipse. ¿no? Fue un fenómeno global además. Eh, más bien nos encontramos con que la mayoría de las imágenes que se comparten pues eran, eran bastante chuscas. Muchos eran memes, ¿no? Y concretamente esta, que es la que se repite en esta y otras versiones, vamos a buscar la otra versión, que es un poco más interesante que es este. la gente. Esta está esta de aquí. Sí, querido Dios, si es tiempo de destruir a Trump, danos una señal oculta al sol. ¿no? está en, en la fachada de una iglesia, aquí lo vemos de nuevo. Y bueno, este, no se puede ocultar ya el descontento con Trump, y... Y bueno, también eh, resaltar que este fenómeno del eclipse obviamente fue un tema mundial, global, en todos los países, aunque no se haya visto. ¿no? Eh, hay una concentración más aquí en México y en Estados Unidos, obviamente, porque aquí fue el paso. Ven cómo se repite la imagen de la renuncia de Trump. Es también de algunos memes, ¿no? algunos divertidos, este, tomando ahí caricaturas, este no sé, muchas cosas. Pues bueno, este, este mapa lo vamos a actualizar eh, con, con nuevos mensajes que vayan compartiendo durante este día. Y pues bueno, ya el, el descontento con Trump no se puede ocultar. Gracias.